Ante el estado de emergencia generado por la pandemia de coronavirus en nuestro país, pero muy especialmente por las graves repercusiones económicas que este COVID-19 nos trajo, el día de hoy vamos a responder una pregunta. ¿Será acaso que el gobierno puede expedir una ley o un decreto que le diga a los inquilinos no paguen más arriendo? Si es primera vez que estás por aquí y eres inquilino, propietario, inmobiliaria, compras o vendes inmuebles, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos relacionados con estos temas. Quédate conmigo hasta el final de este video porque lo que te voy a decir es muy importante. Para poder responder esa pregunta es necesario primero acudir a revisar nuestra constitución política. En el artículo 58 se señala que se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos conforme a las leyes, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley que fue expedida por motivos de utilidad pública o de interés social resultarán en conflicto derechos de los particulares con la necesidad de ese interés social, el interés privado deberá ceder ante el público y el social. De la lecturita basiquita de este artículo, más de uno diría, ay pues madre, el interés particular debe ceder ante el interés público y social, así que el presidente nos va a regalar cánones de arrendamiento, pero esto no debe de ser interpretado así, el interés público y social al que se refiere este artículo es como cuando se necesitan 10 casas, comprarlas para tumbarlas y poder construir una vía que les sirva de manera importante a un municipio. Este artículo no es una patente de corso para que el presidente de turno, los gobernantes de turno digan eh, los propietarios de estos 10 inmuebles tienen que aguantarse y dejar vivir allí a otras personas. No, es una equivocación verlo en ese sentido, pero incluso así el gobierno necesite esos inmuebles tiene que pagárselos a los particulares así que la cosa no es gratis y es que si se pudiera meter un gobierno en la propiedad privada estaríamos desestabilizando la economía en mayor medida porque el mensaje que le enviaríamos a los que quieren invertir es si ustedes vienen a invertir aquí aquí habrá siempre el riesgo de que nosotros gobierno le quitemos lo que usted tenga y esto de pronto puede ser propio de esos países comunistas pero el del comunista neto, de ese viejo, yo creo que ni los países comunistas de ahora se meten o más bien buscan proteger la propiedad privada, los gobiernos no se meten con la propiedad privada, por el contrario la protegen, entonces también por derecho a la igualdad tendría que pagar el dinero de los bancos, entonces yo banco, coloco mi propiedad privada dinero en el mercado y ante esta epidemia y ante las repercusiones económicas, ustedes no tienen que pagarme los créditos que ustedes han adquirido. Es la misma vaina. Entonces también diría, eh, deme gratis lo, la gasolina, deme gratis los servicios públicos, deme gratis el canal de Guinness por, más, por el que están cobrando mmm, 30 mil pesos para uno poder ver los partidos que se juegan en estadios públicos. Meterse por la propiedad privada no es negocio para los gobiernos. Y el canon de arrendamiento son los frutos de la propiedad privada, inmueble, por lo tanto el gobierno nunca podrá hacer, por lo menos en principio, no podría hacerlo porque tenemos una constitución que protege la propiedad privada. Mientras que con la propiedad privada, por ejemplo, de almacenes éxito es, abran las puertas y dejen que todo mundo coja su propiedad privada y la deje para ellos porque la gente necesita comida. Recuerden que el problema es de todos y aquí pareciera con este tipo de mensajes sobre que el canon de arrendamiento tienen que suspenderlo Como ese premio que se le da a los que no han hecho el esfuerzo de adquirir propiedad privada Porque el que construyó su patrimonio eh, por las maneras legales y por los modos de adquirir el dominio Pues realmente no tienen la culpa de la dificultad que se están teniendo La pregunta que surge ahora es ¿Qué va a hacer entonces los gobiernos con las dificultades económicas que están sufriendo los arrendatarios? Y más cuando en titulares vemos que Francia está asumiendo el pago de los contratos de arrendamiento, de los pagos derivados de los contratos de arrendamiento. Pues que el gobierno asuma el pago de los arrendamientos por los inquilinos para que el gobierno se los pague a los propietarios yo sí que lo veo muy difícil. Recordemos que Colombia es un país en el cual la corrupción campea desde hace muchísimos años y platica, no hay. La gente evade impuestos y hoy estamos viendo las consecuencias de ser tan corrompidos. En Francia pues ellos tendrán muy buen dinero como para soportar este tipo de dificultades, así que no podemos comparar a los franceses con los latinoamericanos y en particular los colombianos, víctimas de nuestro propio invento o de nuestra propia permisibilidad. Eso nos pasa por votar sin estar conscientes de por quién damos el voto. Pero el gobierno a través de su ministro de vivienda ha salido con una información que vale la pena revisarla porque estamos desdibujando el alcance de las decisiones del gobierno. La primera decisión no es que los servicios públicos van a ser gratuitos. Por el contrario, los servicios públicos van a seguir causándose. Lo que va a ser gratuito es la reconexión del servicio de acueducto cuando la persona tenga el servicio público cortado. También hay un congelamiento de las tarifas de servicios públicos. El congelamiento significa que eh, normalmente cuando se pasa uno de determinado tope de consumo, el valor del servicio público aumenta porque hay como una especie de desperdicio. Pero como la idea es que las personas permanezcan encerrados en sus casas, pues va a haber una elevación del consumo de servicio público de acueducto y por lo tanto va a haber un congelamiento de la tarifa. Para aquellas personas que están en programas de gobierno como de protección, de familias en acción o que son familias eh, con estado vulnerable, frente a ellos sí podrán haber una especie de alivios que me imagino podrán venir en una especie de subsidios, pero estos son para determinado sector de la población. Y hay una decisión que va dirigida a estas familias vulnerables pero que me parece que debe ser extendida a todos los particulares y es que cualquier refinanciación que se haga con los bancos de algún tipo de crédito, estas, estos reportes negativos que afectan el historial crediticio de las personas no van a, a, a proceder, es decir, no va a haber reporte negativo de estas obligaciones. En conclusión, la propiedad privada es sagrada. Y la propiedad privada no debe entenderse como un inmueble, una casa. La propiedad privada es todo aquello que tenga un dueño. Los distribuidores de gasolina son dueños de la gasolina. Frente a la gasolina hay subsidios ...por las tasas y los impuestos que tienen que pagar... ...pero el dueño de la gasolina es el distribuidor... ...a él no le va, el gobierno no le va a decir... ...tienen que regalarla... ...el gobierno lo único que puede disponer... ...es de aquello que es de el gobierno... ...por ejemplo, postergar el pago de impuestos... ...disminuir algunas tasas, contribuciones... ...el gobierno podrá decir... Eh, ...regalo los servicios públicos... ...quién sabe hasta qué monto, no sé... El gobierno solamente puede disponer de lo que es del gobierno, pero el gobierno no puede disponer de los bienes de los demás. Pero no esperemos a que nos regalen o nos perdonen las cosas las personas con las que tenemos obligaciones contraídas con anticipación. Como lo dije en mi video anterior, el cual voy a dejar por aquí para que ustedes lo revisen, en el que hablamos sobre las repercusiones de económicas de esta pandemia, en ese video manifesté que el problema es de todos. Y entre todos tenemos que salir adelante. El canon de arrendamiento no puede dejar de pagarse porque sería un incumplimiento del contrato de arrendamiento. Pero hay una realidad. Los propietarios sí pueden tocarse el corazón y decir, hombre, pues yo de pronto, y teniendo en consideración las particularidades de cada uno de los casos, uno podría llegar y decir, voy a bajar unos 100 pesitos a este canon de arrendamiento porque me interesa que mi inquilino, pues, trate de superar la dificultad. No habrán o no faltarán inquilinos que ya venían con mora, pero pues no es a causa de la pandemia. Ya habrán inquilinos que no se han portado bien y que y portarse bien me refiero a que hay inquilinos que solamente estaban esperando esta oportunidad para decirme voy. El verdadero inquilino es el que quiere salir adelante, el que sí se ve perjudicado porque tiene una empresa pequeña y que de pronto no tiene la, el, el apalancamiento económico grande. Porque si tú te estás alquilando a una empresa grande, si tú le estás alquilando a un banco, pues el banco tiene mucho para ahorrar y soportar este tipo de contingencias. Pero si tenemos a una persona que tiene una discoteca pequeña, un barcito, que casi que vive, pues no al día porque no creo que sea tan irresponsable, pero que sí vive como muy justo estas personas sí van a tener una afectación. Por eso yo sí creo que los propietarios pueden revisar, y no es obligatorio que lo hagan, pero sí pueden revisar un poquito como para ayudarle al inquilino a superar y que no le vayan a desocupar el inmueble, porque un inmueble desocupado, volverlo a alquilar puede llegar a ser mucho más costoso. Pero esto no es obligatorio, ahorita no es que los inquilinos vayan y encuellen a los propietarios. Esto es una sugerencia muy comedida y de pronto es la oportunidad que nosotros tenemos para apoyarnos entre todos. Recordemos que los inquilinos no pueden dejar de pagar la renta porque sería un incumplimiento. No pueden dejar de pagar los alimentos porque entonces no los van a comer. No pueden dejar de pagar la gasolina porque entonces si no el carro no le va a andar. Ustedes tienen que aguantar un poquito y podemos propietarios también ayudarlos a estos inquilinos. Ya despejada la duda sobre que al gobierno le queda de muy de para arriba tomar una decisión de esta magnitud que es contraria a la constitución, solo me queda decir que voy a sacar otro video en el que voy a hablar del caso fortuito y de la fuerza mayor como una causal de exoneración del incumplimiento, porque esto tampoco es para todo el mundo y eso es algo que están tomando a la ligera. Entonces, los invito a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que sacamos aquí cada semana. Si tienes alguna opinión, te invito a que me la dejes en la cajita de comentarios. Si tienes preguntas relacionadas con: este tipo de temas, por favor ingresa a www.derechoinmobiliario.co donde puedes agendar una consulta. No olvides también o te invito también a que me sigas en Instagram donde publico algunos vídeos un poquito más ligeros pero que son de mucha importancia. Espero que podamos seguir superando esta difícil situación, lávense las manos, cuiden a los abuelitos, no se expongan, no lleven la contraria a las decisiones de la autoridad Colaboremos para que todo esto rápidamente pueda pasar en beneficio de absolutamente todos nosotros. Nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario.